Bueno, no se regaló, no, ay, tú es como que lo comen todo al chiste. Yo quiero venir el lunes y que se regaló, no estoy aquí. Miren, y hablando de los Reyes, para recordar verdad. Eh, ¿Cómo éramos, cómo disfrutábamos los reyes ya en esos tiempos? En los años 80. Bueno, los más no viejos. De, de, aquí, de los de no, te estoy diciendo. Los más viejos no. de aquí, de los años 80, ¿verdad? Eh, los 90, que somos la mayoría. Y tú que eres ya 2001, la Milenia de aquí. La más chiquita. Milenia no, Milenia soy yo. Ella es eh, Generación Y. La, y. Generación ah, la, Y. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! <risa> <risa> ¡Ay. La, la, la. No, no, así mismo. Así mismo, ¿eh? Entonces, entonces, mira. Eh, bueno, sí se, sí, nos vamos a tener aquí en un ratico a a, a Darwin. ¿qué te regalaban a ti de eh, eh, de reyes antes? ¿Cómo quedó esto? Pero bueno acá, pero dibujé un juguete. aro, juego de jazz, monopolio, pache, pache que tenía box bunny dibujado adelante. Sí, y acá sí. tenía un regalo de número de juego ese que decía que devuélvete para el principio. <risa> <risa> Ay, qué, qué, no. dolor. el ping pong es esas muñecas que se le iban los cabellos ah. y la barbie que botaban los zapatos. Ajá. Ah, el el sí, biberón sí, que se le acababa la, la leche. Y cuando tú lo volteas, volvió otra vez. Yo nunca supe cómo, ¿cómo eso se hace así. <risa> que tú la dejas así y que desaparecía la leche de verón y tú lo volteas y volvió otra vez. como wow. <risa> Y mira, yo no sé cómo Pasaba eso. Mira, y yo buscando, si tiene un picho. <risa> mira, mira, a mí, yo cuando vivía en Santo Domingo, en, en, en la infancia mía, eh, yo tenía, a mí me regalaban de estos carritos que eran de plomo, <risa> de estos carritos de plomo chiquititos, una cosita así chiquitica, de, de tamaño de este dedo, chiquitica, así, un set de este tamaño, como de la hoja, tenía como 50. Eh, que eran principalmente para chocarlo, era, era, no era para, eh, <coughs> para para pasarlo por ahí, ¿verdad? Eh, que, para manejarlo, no era para chocarlo entre ellos. Ta eh, el monopolio, nosotros lo tuvimos, sí, sí, sí, el monopolio. Hay una sí, cosita que hay un juego que tú hacías así, se asoplaba, No, o sea, como un lo, yo, Los carritos chiquitos, ahí, sí. Eh, del monopolio, eh, que fue durante un tiempo que yo quería un monopolio. Mira, eh, el, el dominicano no puede jugar Monopolio. Mi mamá pasaré de mí a los, a los 11 años. Era Monopolio que me compraba. Ella. <risa> Pero el mi dominicano mi. no puede jugar Monopolio. Se mata. Sí. No a no que se regalaban mucho. La, no lo, no lo, los de no guardia. Ah, los sí. Guardia. Los, lo, lo, lo, lo, lo, eran soldadito. muy tradicionales. Los soldaditos. Sí. Con su, eso era muy tradicional. Sí, sea, eso tengo yo años que no lo veo. A la sea, gente que nos llame, yo solo 0505 A ver. Ah sí sí. La pistola de bolita que eso tienen que prohibirlo. No sé qué está pasando. Ay, un... No no, no las el... armas las armas se han o sea las o armas de juguetes prohibido. No, yo no, sé que... sí. no no no eso no están está vendiendo. prohibido eso lo están vendiendo porque no, Porque Hay, hay que con... prohibirlo te voy a decir por qué te voy a decir por qué de... hay que prohibirlo porque hay unos rastreros mayores de edad que claro. salen en el día de reyes con pistola de bolita a jugar. Claro. Y eso eso puede que provoque Que lo ha provocado claro que prohibirlo. Como prohibieron este año los artificiales que fue muy poco que se vio así mismo tienen que hacer con esos juegos peligrosos de bolitas eh, tienen que, que prohibirlo eso. claro no, pero lo, lo, eh, la pistola de agua estrellamente se regalaban eh, que son un juego para el verano pero se, se regalan en, sí. en, en día de rey aquí en república dominicana Esa es la cosa más rara de, de, de, sí. y única de aquí